Bienvenidos a TV Hiperdimensional. Yo soy Hiper 333 y vamos a platicar hoy de una raza extraterrestre en específico, la raza de los draconianos. Hay draconianos de luz, draconianos buenos, son seres muy superiores, mucho muy superiores. Y pertenecen de hecho esta pertenecen a las 730 razas de reptilianos este es el reptiliano común quise traer hoy la raza de los draconianos porque pienso que bueno me han llegado muchas preguntas al respecto y yo considero que gozan de una mala fama y a veces infundada les voy a comentar que en este caso la raza de los draconianos es un derivado de los reptilianos, pero ¿qué creen? Los draconianos son muy superiores, muy superiores a los famosos reptilianos. De hecho, son tan superiores que son los, los draconianos quienes dominan a los reptilianos. Vuelvo a repetir, son 730 razas reptilianas y son gente muy superiores, son personas bueno, son seres extraterrestres muy superiores. Y como todo, dentro de esas 730 hay buenos, hay malos. Pero lo que no puede negar es de que estos seres reptilianos son seres muy muy superiores, pero los draconianos aún son más. De hecho, los draconianos se les conoce como los reyes de la galaxia. Así de este tamaño están los draconianos. De hecho, los draconianos, en términos reales, los, dra los draconianos son una ficción extraterrestre. Carrera desde el planeta Draconia. Fueron incluidos en diferentes tipos de series de televisión y son la única. Hay una serie de draconianos de 1963 73 1973 de la frontera en el espacio. Y ellos estuvieron hablando de estos, de estos draconianos. De hecho, los draconianos ¿quiénes son? Los reptiloides, también conocidos como reptilianos, hombres lagartos, tienen un derivado que son los draconianos son reptiles humanoides los draconianos es la combinación de entre humanos y reptilianos los draconianos humanoides que han sido representados de, de muchas maneras durante toda la historia de la humanidad dependiendo de la cultura esta raza de seres de tipo reptil son de linaje real y no son los que están en la cabeza de la jerarquía de acuerdo a diferentes fuentes los draconianos fueron tirados de la constelación Alpha draconis hace millones de años provenientes de un universo superior pero al parecer fueron expulsados por la carga negativa que traían consigo ya que parte de su, de su naturaleza son ser hostiles y muy fuertes a otras razas además implementan parte del control Solo hubo una raza de draconianos que en realidad no son de luz son blancos azules los draconianos azules son inmensamente fuertes de luz y ellos se han encargado de proteger al planeta Tierra de los malos grises. Según esta teoría, es que esta raza de draconianos azules son muy superiores y tienen a su trabajo o a su, a su dominio en razas menores o e inferiores a ellos que los tienen dominados como los famosos grises zeta reticulis o algunos algunas razas de reptiles de reptilianos que trabajan para esta a esta a esta raza de extraterrestre de hecho se les conoce mejor dicho como los draconianos azules como está en la primera ilustración entonces su aspecto más conocido es en su tono azulado, como con escamas. Eso es, eso es lo que el diferencia el color azul blancoso, eso es lo que lo diferencia con sus hermanos que son larga, lagartos o serpientes. De hecho, se reconoce que hay muchísimos tipos de draconianos que son reptiloides eh, con pigmentación grisácea. O rojiza, que llegan a medir hasta 4 metros y medio de altura, los más bajos hasta los 6, desde los 4 metros y medio de altura hasta los 6 metros de altura. De hecho, son de los más grandes. Se dice que pueden tomar cualquier forma física que se les plazca. Entre ellas, toman formas muy similares a las humanas y a las conocidas también como los nórdicos. De hecho es una raza muy poderosa los draconianos pero vuelvo a repetir solamente los draconianos azulados son seres de luz y claramente está dicho que son muy muy fuertes y muy altos de hecho cuál es la actividad y la misión dicen que son al ser gentes muy muy superiores su, su misión los draconianos es de controlar las élites, instituciones y sistemas bancarios, obviamente financieros. Promueven el militarismo, crean un clima de miedo, dificultad e inseguridad, cultivando humanos y manipulando a los grises y a los reptilianos autóctonos de la Tierra los reptilianos que están aquí en la tierra son hermanos submenores de estos draconianos los draconianos que ya evolucionaron son seres muy pero muy superiores muy pero muy inteligentes y su fuerza es la que denomina y pueden eh, apoderarse Vuelvo a repetir ellos tienen mucha pero mucha pero mucha gente que lo mucha, muchas razas que ellos dominan de hecho hay muchas mitologías en relación a estos a estos seres de draconianos uno de los de los grandes una de las grandes eh, de los grandes mitos es justamente la de Quetzalcóatl es el nombre náhuatl de la deidad descrita como serpiente emplumada o dragón emplumado. En la antigua Mesoamérica, uno de los principales dioses de muchas civilizaciones en lo que hoy es México y Centroamérica, el nombre Quexalcoatl literalmente significa serpiente emplumada. Quexal o serpiente o serpiente con plumas de Quexal en europa algunos tipos de draconianos han sido representados por otro tipo de personajes como por ejemplo los europeos son los séclope I. el mítico rey de atenas era mitad hombre mitad serpiente se ilustra como ejemplo en un friso en el altar de zeus de pergamo en el medio oriente en la cultura del antiguo Egipto nos encontramos con las imágenes de Sobek. En las en las culturas judaicas y cristianas, en el libro del Génesis de la Biblia, se relata cómo Adán y Eva son seducidos por la serpiente para alimentarse del árbol conocido del bien y el mal, y como consecuencia son expulsados del edén pues esto es lo que lo, todo, toda la influencia que ha tenido esta raza de los draconianos que son muy muy fuertes, muy fuertes y como lo muestra extra esta ilustración son jerarquías extraterrestres muy poderosas también hay una clara alusión al gran dragón la serpiente original enemigo de jesús en el libro en el libro bíblico de la revelación. En la India, en escrituras y leyendas de la India, los naga de Banagarji son descritos como seres reptilianos que viven subterráneamente y que in interactúan con los seres humanos en la superficie. En algunas versiones se dice que estos seres vivieron alguna vez en un continente en el Océano Índico y que se hundió en las aguas esto es lo que se vive en la india en el lejano oriente también hay versiones sobre estas presencias draconianas o reptilianas así es que no hay que confundir estos contextos no los chinos vietnamitas coreanos y japoneses hablan en sus historias acerca del long john en coreano ruy en japonés o dragones concebidos en ambas formas físicas y metafísicas pero raramente descritos en forma humanoide en el folclore de japón se habla de seres como los kappa demonios acuáticos anfibios con respecto de tortugas y pico de pájaro también de orochi una serpiente monstruosa similar a la hidra occidental así es que esto realmente lo de los draconianos hay que ponerlo en el contexto son seres muy poderosos mucho muy poderosos son seres muy inteligentes y son seres los draconianos que fueron expulsados de su planeta pero hay una rama los draconianos azules que se les conoce como draconianos de luz que son muy poderosos y que ayudan y defienden a nuestro planeta y que tienen muchos muy, tienen a su cargo muchos seres los famosos grises de luz son comandados por esta confederación draconiana de luz que está para resguardar y salvar el planeta hay muchas teorías hay muchas hipótesis incluso dicen que las altas jerarquías de los gobernantes que se dicen que son los de luz los gobernantes de luz que se dice que son eh, para salvar el planeta en realidad son encarnaciones de draconianos para ocupar su poder y poder salvar al planeta son muy poderosos y ocupan esa fuerza Recuerden amigos, como lo comentamos hace unos minutos, estos seres pueden llegar a medir entre 4.5 hasta 6 metros. Muy fuertes estos seres draconianos. Y también lamentablemente hay otra versión, hay otros seres draconianos que según esta nota no evolucionaron y son los sardos, son los, los soldados de la raza de los reptilianos de hecho los extraterrestres reptilianos alfa draconianos son la parte oscura, la parte de poder la parte de maldad la parte de dominio la parte de control siempre hay muchísima diversidad entre los reptilianos draconianos y que han, se han mencionado en diferentes, en diferentes etapas de la vida son ataques de draconianos y son guerreros del universo y hay una hay una hay una rama de los famosos draconianos azulados que son de luz y están para salvar a nuestro planeta entonces estos estos reptilianos y sobre todo los draconianos son seres muy superiores a la raza de los grises así es que pues esa es la información Déjenme sus comentarios, por favor, amigos. Yo los invito a que nos, nos dejen sus, sus comentarios. Hagan sus aportaciones, eh, contesten las preguntas que aquí algunos compañeros llegan a hacer. Sé que mucha gente conoce, conoce todos estos temas y los domina perfectamente bien. Aquí se trata de construir y se trata de compartir no es el conocimiento para las personas que lleven a bien que lleven a bien eh, compartir su conocimiento con nosotros pues nos quedamos con estos seres azulados solo son seres muy superiores y ojalá que sigan que sigan apoyando al planeta porque sin duda alguna nadie absolutamente nadie le regatea el poder que tienen los draconianos que es la fuerza física muy inteligentes y en la fuerza física mucho más que los grises o incluso los draconianos son más inteligentes y más fuertes que los reptilianos de mi parte eso es todo regálenme una manita arriba suscríbanse a este canal muchas gracias